Bienvenido o bienvenida a este video en donde vamos a trabajar la tabla de multiplicar del 1 o la tabla del 9. Antes de empezar, recuerda que hay un video previo donde explico cómo se construye esta tabla. Si no lo has visto, en la descripción de este video está el enlace de la lista de reproducción en orden y aquí vamos a trabajar la tabla del 1 y la tabla del 9 qué relación tienen ellas entre sí y cómo la aprendemos con la rueda de Waldorf, la pizza multiplicadora. Antes de empezar, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Suscribirte, activa las notificaciones, deja un comentario, apóyanos. Y de esa manera continuamos creando contenido audiovisual para ti. ¿Ya estás listo? Ok, suéltalo. Muy bien. Vamos a empezar a analizar la tabla de multiplicar por acá para luego conectarla con la rueda de Waldorf. Resulta que cuando nosotros estamos multiplicando con lo que es la tabla del 1 o la tabla del 9, recuerda que una multiplicación es una suma abreviada. La tabla del 1 es dar pasos de 1 en 1. Entonces aquí sí, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Porque al final lo que estamos haciendo nosotros acá es agregando dos pasos dos pasos que miden 1, agregar tres pasos que miden 1, agregar cuatro pasos que miden 1 y de esa forma vemos cuánto queda. Entonces, si hacemos un paso, 1, si hacemos otro paso más, tenemos 2, y así vamos, por eso de uno en uno, los resultados son exactamente estos valores que tenemos acá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. 1 por 10 es 10. Es que en realidad cualquier número sea positivo o negativo, cualquier número que tú multipliques por 1, excepto el 0, cualquier número que tú multipliques por 1, al final el resultado te va a dar el mismo número, excepto el 0, porque 1 por 0 multiplicar por 0 da 0, cuidado. Entonces, la tabla del 9, si la analizas como realmente sería, es dar saltos de 9 en 9. Imagínate que estás en una recta numérica y saltas al 9 y vuelves a saltar 9 pasos más. ¿Dónde caerías? Entonces sería 9 por 1 es 9. 9 por 2 es 2 veces el 9. 9 más 9 es 18. 9 por 3 es 3 veces el 9. 9 más 9 es 18 más 9, 27. ¿Pero cómo te puedes aprender los resultados con una técnica diferente? Mira esto. Para el caso del 9, vamos a contar del 0 al 10 hacia abajo. Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a colocar del 0 al 9, pero hacia arriba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. 0 a la izquierda no vale. Entonces 0, 9, al final es 9. 9 por 1 es 9 y 1 por 9 es 9. Tiene sentido porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces mira los resultados. Tiene que ver estos números del 1 al 10 bajando, del 1 al 9, luego el 0. Y aquí del 0, a, después del 1, al 9 otra vez. Entonces, ¿qué relación tienen con la tabla de Waldo? Resulta, acontece, sucede, pasa y se genera. vamos no, Mientras que estoy desenredando esto aquí, estaba payaseando. Entonces mira esto. En la rueda de Waldorf siempre la cuerda va a estar amarrada en el cero porque es el inicio para empezar a contar. Si tú vas contando de uno en uno, lo que sucede es que a partir de aquí, si tú quieres una por una, vas a tener un espacio, vas a girar un espacio en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, una por una daría 1. Una por 2, ¿cuánto tiene que dar? Si no sabes cuánto da, que es 2, corres de aquí para acá un espacio porque estamos con la tabla del 1. Una por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. Y tú puedes seguir, una por 11, 11, una por 12, 12, una por 13, 13, y así vas y puedes hacer infinitas vueltas, infinitas, infinitas, y lo vamos a dar hasta ahí. Entonces mira que la tabla de multiplicar del 1 es un polígono que tiene 10 lados, se le conoce como decágono, deca de 10, gono de ángulo, 10 ángulos. Entonces esa sería la tabla del 1, y es la figura que se tiene con esa tabla de multiplicar. ¿Qué pasa con la tabla del 9? Mira lo importante, y hay que tener presente esto. En esta tabla de multiplicar, de aquí para acá empezamos con la tabla del 1. Pero mira qué pasa si nos vamos en sentido contrario. ¿Por dónde vamos? Pasamos al 9. Entonces si hacemos el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, tendríamos la tabla de multiplicar del 9. Entonces, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Pero... Para poder contar y construir la tabla del 9 como debe ser, tú vas a contar vueltas de 9 espacios en 9 espacios. Si ubicas el 0, para llegar al 9 tendrías que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y caes acá. Entonces por eso quedaría en este valor. 9 por 2, ¿cuánto daría? No sabemos. Entonces ahí las personas hacen lo siguiente. Chicos en casa, miren. 9 por 2, ¿cuánto tiene que dar? Ah, no sé. Pero bueno, a partir de aquí contamos 9 espacios hacia allá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 espacios. Cae en el 8. Después del 9 sería 10, 11, 12, trrr, 18. Entonces ahí tendríamos este resultado: que es lo mismo a ir 9 en sentido horario, a ir 1 en sentido antihorario. Entonces allí tú dices. Ya saben por qué el 1 y el 9, las tablas de multiplicar del 1 y el 9, están relacionadas entre sí. O te vas 9 en sentido horario o retrocedes 1 en sentido antihorario. Entonces ahí dice 9 por 3. Ya sabemos que de aquí para acá, para caer aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en sentido horario. O de aquí retrocedes 1. Y sabes que si esto es 18, 19, 20, 27. Y así haces la tabla del 9, mira, 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Entonces mira que efectivamente si haces el giro en el sentido de las agujas del reloj, empiezas por la tabla del 1. Si haces el giro en el sentido contrario, la tabla del 9. Y de esa manera te la puedes aprender completamente. ¿Te gustó este video? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, también compártelo con tus conocidos para que aprendan las tablas de multiplicar. Este es el segundo video de la secuencia de la lista de reproducción de las tablas de multiplicar. En el siguiente vamos a trabajar con la tabla del 2 y la tabla del 8, porque 2 más 8 es 10 y las figuras están conectadas entre sí. Si ya hiciste tu pizza multiplicadora, si ya hiciste tu rueda de Waldorf, ve practicando las tablas de multiplicar para que veas qué figura se obtiene con cada una. Es interesante porque así con la matemática aprendes, te diviertes y practicas la geometría. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente video. Deja un comentario. ¡Chao!